Soy Chus Domínguez y vengo al encuentro en representación del proyecto Territorio Archivo. Pues es un proyecto de archivo que trata de entender un territorio en función de documentos domésticos, en principio de fotografías que tienen los habitantes de una zona vinculados a esas fotografías, hemos recogido los testimonios orales, discursos que han generado, que están asociados a esas fotografías y a partir del análisis de todos los datos que eso genera tratamos de crear un ecosistema de datos que en el fondo es el archivo entendido como representación de, de ese territorio y de de alguna forma dando importancia a los intereses que el, los pobladores tienen. Tratar de que el territorio hable, tratar de escuchar la propia voz del territorio y no categorizar documentos en función de intereses previos, prefijados. Es un proyecto que está enmarcado en la no ficción, en el sentido de que no tenemos un guión previsto, no estamos buscando un análisis de género o no nos interesa en concreto determinados temas, vamos que sobre todo, todo el proyecto todo el desarrollo que hemos hecho es para que toda esa documentación que se va generando, esos archivos, hablen de los intereses de la propia población. Bueno, Por un lado, digamos que funciona en el sentido de que incrementa la relación entre la población y la institución. Si la institución pública realmente es representativa tiene que representar democráticamente al pueblo pues creo que es una forma de favorecer esa representación de favorecer esos enlaces que se tienen que establecer entre, digamos entre la ciudadanía y la institución que representa esa ciudadanía. Fortalecer esos lazos y, crea, y que la institución realmente aprende mucho de, del contacto con, con la población y, que la, y la población valora a la institución. Claro, esto es peligroso porque puedes tiene un doble filo también. Si la institución funciona bien, está bien. Si la institución no funciona bien y tiene digamos, una segunda mirada, o una búsqueda de poder ¿no? en, en, en la generación de ese archivo, puede ser también peligroso. Teníamos una voluntad en principio el proyecto de hacerlo autónomo, como dejarlo volar. Después de unas, hemos creado una serie de nodos y decíamos bueno, a partir de estos nodos nosotros podemos poner el, todo el aprendizaje que hemos tenido en internet, hacerlo libre, hacer una especie de de, bueno, de, de código fuente libre en internet para que cualquier eh, grupo de personas eh, desarrollara el proyecto. Lo que hemos visto que tiene que haber toda una voluntad, tiene hay una conceptualización, hay toda una serie de criterios que tienen que tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto de este tipo. La función de un mediador entre institución, que puede ser alguien que pertenezca a la institución o a un, una persona externa, como he sido yo, que vele por eh, que esos criterios se estén cumpliendo, que son criterios de respetar siempre, por ejemplo, eh, la voluntad del, o las ideas o los intereses de la, del propio territorio, de los habitantes de ese territorio. Entonces, en el sentido de aprendizaje para una institución, yo creo que es que hay que invertir en la creación de este tipo de archivos, que luego yo creo que se recuperan, o sea no es una cuestión económica de que se recupere una inversión, sino que, el, que el, toda la inversión humana, técnica que se hace, se recupera en el sentido de una relación, de ese entendimiento de lo que realmente es el territorio y de, la, y de lo que es una institución en relación a, a favorecer toda esa creación de, de redes que constituyen el territorio.